Madre mía, hey, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Ah, que, sí, que siempre me tomo. Muy bien, este va a ser un pequeño y creo que el primer unboxing que voy a hacer. No sé si sea el último, espero que no. Pero aquí tenemos la placa, esta es para la, la, la banda de YouTube En este momento que estoy grabando, creo que ya van a ser casi 200k Estamos en 192 o 93 si no me equivoco Y pues nada más quería hacerles un video para la comunidad especialmente Porque es un gran dobro para mí eh, todo esto Si no ven nada ahorita por acá es que todo está censurado Y sí miren, esa es mi mano ¡Qué bien, es mi mano, ok, okay. no le busquen no le busquen nada, no tiene nada en especial Simplemente es una mano de otra persona Así que voy a empezar con el pequeño unboxing que Estoy bastante nervioso Pero bueno, aquí viene Ok, estoy nervioso, no, yo no grabo esta clase de videos Así que estoy bastante nervioso Tampoco me muestro en cámara, así que también estoy nervioso por eso Voy a abrir de acá abajo Madre mía Bu. Ya sé que han visto muchos unboxing de, un, de 100k seguramente Pero este es, este es particular Porque este es mío, este tiene mi nombre Uf, ok Pequeña espuma, bastante buena Huele espuma <ríe> ¿Qué es esto? This award was inspect By and packaging with great care by Rick Gracias Rick Vean, ahí van a tapar lo que no se deba demostrar ¡Oh, la madre este está bonito, eh Quiero leerlo o sea, dice que si recuerdas tu primer suscriptor Tu suscriptor número 100 Tu suscriptor número 1000 Los fans se quedan Y los números crecen Y la, eh, esto es excitación ¿No es cierto? Y creo que esto se lo envían a todos, la verdad Lo único que me interesa aquí es Rick ¿Quién es Rick? Rick, qué onda loco, llámame, no, ¿no? A ver, dime, en inglés, call me. Esto parece, o sea, es, se lo envían a todos Seguramente de esta manera, ¿no? Pero esto no, este, este Rick, yo digo que Fue especial para mí Rick, you're special, thanks <risa> eh, y quién sabe Cuando vas a Llegar a un millón Quizás te vamos a escribir diciendo ¿Recuerdas cuando, teníamos, cuando tenías 100,000 suscriptores? Ok, bueno, está bien Bonito mensaje, bonito que ya está. uy Ay ay ay, la madre, espérame. <risa> Presented to Gamster Gaming for passing 100 subscribers YouTube. Pero quién es Rick? Rick, contáctame. Acá, ¿no? <risa> Wey, ay, tengo que abrirlo. Tengo que olerlo, es, es más, este a qué huele? Es harina. Huele a papel, huele rico. Rick, ¿a qué hueles, Rick? ¿A qué hueles, Rick? Huele rico, mucho perfume. Yo digo que rico, es fan. <risa> ¡Oh! ¿Qué tiene detrás? ¡Oh! Está suavecito. Ok, ok. Me recuerda a unos tazos que eran suaves. Que tenían como touch, No sé, eran de dónde Pokémon. La placa de 100 mil... ¡Oh! Huele a placa. Oh, ¡Anda! Bien placosa esta cosa. ¡Ey! Huele rico. ¡Ah, mira! Me trajeron comida. <risa> La se ha preocupado tanto por mí. No es ¿Cierto? Banda La Placa de mil suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos. No creo que tenga mucho que mostrar ya. Ese es un video cortito, especial, sobre todo para la gente que, que, que me sigue y que le gusta que comparta mis, mis logros con ustedes. Bien, y para que por último les voy a mostrar esto Ya que están aquí Ese es el piso del, del que tanto les hablo Ese piso que está acá arriba Este piso que está acá arriba Es el piso de Fon de que siempre les he dicho que, que se me parte Porque brinco mucho y se parte a la mitad Y etcétera etcétera Así que banda, muchísimas gracias Esta es mi mano Son mis manos, no, no las tengo escondidas Pero no voy a mostrar mi cara, ¿ok? En algún momento, quién sabe cuándo Pero bueno Igual no, no pienso que mostrar mi cara vaya a cambiar algo Así que... Nos vemos banda, muchísimas gracias eh, Creo que un corazón coreano Para las que me siguen Y para bueno para las akumichis Y toda la banda que me sigue Así que nos vemos banda, chao, los quiero mucho